...han hecho que... Pues se fueron no multas como improvisada ¿verdad, to, en ese momento? No, se estaba tomando como soporte la ley de salud. Okay. Se toma tomando okay. como soporte, primero, la prohibición del decreto de que la gente saliera. ¿Verdad? Y entonces, y entonces eh, la ley de salud se utilizaba para... Porque la ley de salud sí establece multa para situaciones que establece la misma ley en temas de salud... Y entonces se está tomando... Como esto, una manera entonces de justificar... De esa forma analógica, de forma, por, analogía, por analogía, decreto más, le más ley de salud, lo que me establece el decreto, me da la facultad para ah. cobrar multa, para cobrar multa. Pero ¿dónde que está el tema? El tema no es si las multas pueden ser cobradas o no. El tema es quién puede cobrar las multas. No es si, si son ilegales o no. ¿Quién tiene calidad para hacerlo? Primero, se criticaba que el decreto, que, que solamente por, con, por ley se puede establecer multa y ciertamente es así. Pero quiero aclarar que las multas no se tomaban, no se, no, se, no se cobraban por una interpretación del decreto. Se cobraban por una interpretación del decreto más la ley de salud que establece como eh, acto de contravenciones, algunas eh, limitaciones que se le ponen a los ciudadanos para que preservar la salud de la población. Ahora, lo que sí era incorrecto era que FA multa fuese cobrada sin desarrollar y sin cumplir con el debido proceso. Hay en derecho lo que se llama el debido proceso. ...las garantías del debido proceso... ...y una de esas principales garantías es... ...que usted... ...para poder... ...ser condenado tiene que ser juzgado... ...las multas... ...dentro del código penal... ...están establecidas como una pena... ...como una pena... ...económica... ...pero quién establece que tú eres culpable... ...un ministro público... No, ...un ministro público aunque, acusa. Sea, ...aunque sea ahí mismo... ...fragrante poco lo sorprendieron violando el toque de queda Aún así debe haber Una condena por parte de un juez O así debe ser juzgado Por parte Perfecto, de un juez Exactamente bueno, esa es, la idea. es que recuerda Víctor Que todo tiene que ser sopesado Tú me imputas un hecho Entonces tú tienes que problema Que yo cometí el hecho, el hecho eh, eh, Incluso hasta los hechos flagrantes lo que, te a mí, lo que te permite a ti Un hecho flagrante Es que tú seas detenido para evitar que el hecho se siga repitiendo y que tú sigas cometiendo la violación, pero eso no, no implica tu condena, ni que tú eres culpable, implica que tú puedas ser aprendido, ¿verdad? Es, la única, es la única facultad que da la flagrancia del hecho. O sea, apresar detener en el momento en que el hecho se está cometiendo. Eso es lo que es la flagrancia. Pero eso no establece culpabilidad. Por lógico. Todo el mundo... Ah, pues entonces son ilegales todas esas... Voy. Okay. Todo el mundo debe ser juzgado. Cualquier pena impuesta debe ser fruto de un acto de juzgamiento. Y entonces nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. En derecho hay lo que se llama la separación de funciones. El Ministerio Público percibe... Persigue, el Ministerio Público investiga, la policía persigue, la policía es auxiliar del Ministerio Público y el juez juzga. Ni el juez puede desarrollar acto de investigación ni de persecución, ni el Ministerio Público puede desarrollar acto de juzgamiento. ¿Estamos claros? ¿Me entendiste? Sí, Te sí. Repito. El Ministerio Público ni la Policía están para juzgar a nadie, o esas no son sus facultades. El Ministerio Público y la Policía están para perseguir, desarrollar actos de, de persecución y de imputación o acusación del hecho. Y el juez entonces juzga, o sea, pondera la imputación que hace el Ministerio Público. En las aplicaciones de esa multa que se le estaban poniendo a Ciudadanos, no había un acto de juzgamiento, por un lado, Entonces ¿todo y esto segundo y segundo y segundo quien estaba imponiendo la multa no tiene calidad para juzgar entonces pues todo eso ha sido de ha hecho de manera todo ilegal, eso ha sido incorrecto incorrecto claro ilegal totalmente ilegal evidentemente ilegal y entonces Alberto Vázquez no, bueno la procuraduría mira por suerte nosotros tenemos la procuraduría frente a las quejas de juristas Organismos, entidades eh, del sector Porque privado. Todas esas personas que han sido apresadas han sido condenadas entonces de manera ilegal. Condenadas de manera irregular, claro que sí. Irregular y legal, ¿verdad? Condenadas de manera irregular y por una persona que no tiene calidad para condenarlo, ni para cobrarle multa. Entonces, Alberto, ante esa situación de irregularidad y de ilegalidad que se ha estado cometiendo durante todo este trayecto del estado de emergencia y el toque de queda. El manejo de esos recursos, de esas multas que son eh, puestas cuando usted es apresado y si no apaga... ¿no? Ahí hay cientos de miles de pesos, pero yo te pregunto a ti, ningún ciudadano va a ir a un tribunal a, a reclamar lucarlo. los mil pesos, los mil o tres. Si lo haría, tienen que devolvérselo. Esta... Claro. Atención ciudadano. Claro. Atención ciudadano. Claro, pero ahora el costo. Por ejemplo, a uno le suceden situaciones, clientes. A ti te va, a, mi, a mi oficina llega un cliente con un caso. Y yo primero analizo la situación y le digo, pero eh, hermano, no vale la pena que usted lleve a cabo este caso, ¿verdad? Nosotros le, le asistamos como abogado porque usted va a gastar pero, más en el pero, abogado pero pero que lo perseguir, Pero debería valer la pena. Significa. Claro, ahora significa, no significa que por un tema de hacer valer la legalidad en un Estado de Derecho, usted no pueda reclamar e incluso hasta invertir para proteger el Estado de Derecho. Cualquier ciudadano que quiera proteger el Estado de Derecho lo hace claro. y hay que mil pesos. Le voy a poner, y voy a poner otro ejemplo, guardando la distancia, y tiene cierto parecido. Y esa es la multa, por ejemplo, de la IDGC, de la MET. Que usted dice, bueno me sorprendieron, me fui en rojo, yo digo que no, alego que yo no me fui en rojo porque cuando yo me, eso lo vi en, en la meta, entonces ¿qué pasa? le pone la multa, pero es más fácil usted ya pagarla eh, los mil pesos, los ochocientos, claro. los mil quinientos pesos, que usted comenzara a reclamar para llevar un proceso legal. No, no, y que va, ¿Qué? y que eso va a un tribunal. Exactamente. Y que, y que puede ir a un tribunal, y entonces gasta usted más tiempo sí. en esto. Sin embargo, el estado no está eh, llamado que, a llevar a desarrollar actividades. Irregulares Exacto, Y aprovecharse hacer... ni del tiempo Ni de los recursos Ni de la escasez del tiempo del ciudadano Para imponer acciones Violatoras a la ley Pero que el ciudadano no las reclamaría Porque no valdría la pena No, no, el Estado no puede hacer eso No puede, el Estado siempre tiene que Llevar a cabo acciones legítimas Y Adecuadas al debido proceso ¿Y qué vía Alberto entonces Podría haber podría para Digo yo, ¿el Estado resarcir una acción irregular e ilegal como la que se está de un año y pico cometiendo? Bueno, desde que tenemos toque de queda y que hay multa, se ha estado haciendo eso de manera irregular. Bueno, eh, cada persona, ¿verdad? Tendría que reclamarlo, porque como te decía, el esfuerzo y el gasto es mayor. Ahora, ¿qué ha recomendado? ¿Qué se si ha, ha establecido el, el Ministerio Público? La Procuraduría dejó sin efecto el cobro de multa por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Y entonces invitó y llamó a sus fiscales tratando de, de eh, acudir a las reglas del derecho para que estos ciudadanos se hayan presentado ante un juez. Fíjate que entonces ahora la cosa se complica desde el punto de vista de las salidas rápidas ¿Y cuándo, se advierte, ¿Y cuándo se advierte eso, Alberto? Porque tenemos no, meses en eso. Vamos, no, no. Es que ahora es que la Procuraduría ha prohibido a sus fiscales cobrar multa. Pero no es que ahora fue y que, que se dio incluido, cuenta, ¿verdad, no, Alberto? Ah, no fue que ahora fue que se dio cuenta. Bueno, es muy evidente que eso era ilegal. Era muy evidente. Era muy evidente que es ilegal. Porque, te repito, un sí. estudiante de Derecho sabe que, que por el tema. Por el por, principio de separación de funciones, el Ministerio Público no por qué nadie, había, por qué nadie no podía? había advertido, Alberto? Por ejemplo, como usted lo está haciendo ahora. Bien, mira, Víctor, lo que pasa es que todo el mundo está muy imbuido en la pandemia, en esto, y entonces los ciudadanos a lo se mejor... Se permite que se pero se pero habían, sí, habían ciudadanos y habían entidades que, que, que habían legal. planteado la ilegalidad de esos cobros, claro que sí. Habían entidades que habían planteado la ilegalidad. Por eso la Procuraduría lleva estas quejas a un cuerpo de estudio de, de sus fiscales y concluyen entonces revocando la facultad del Ministerio Público de estar cobrando estas multas e instruir a los Ministerios Públicos para que acudan con esas personas ante el juez de paz. Ahora bien, pero se crea una situación no irregular, no irregular pero sin lugar a dudas que crea preocupación y crea situaciones poco manejables un ciudadano que tú aprece un sábado entonces tú tendrás que llevarlo ante el juez de paz el lunes, el lunes. entonces para eso tendría la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia que habilitar espacios porque no el, el único tribunal que se mantiene abierto las 24 horas es el, la Oficina Judicial de servicio de Atención Permanente donde debe haber un juez para casos urgentes, pero ese juez no es para conocer actos de contravenciones, es para conocer actos de investigaciones, violaciones a derecho, ¿verdad?, que impliquen situaciones de emergencia. Y entonces ya el acto de imponer una multa es un acto jurisdiccional de un juez que pondera una imputación. El juez de atención permanente entonces no estaría facultado porque incluso se se le está atribuyendo y se le está brindando al Ministerio Público, porque es el juez de paz el competente para conocer los casos de contravenciones, no así el juez de atención permanente. Pero se crearía una situación. ¿Qué va a suceder entonces con estos ciudadanos que te cojan a ti de noche? Tú vas a, tener, vas a esperar que un juez a las 9 de la de la, noche, de la mañana, al otro día, haya audiencia cuando tú tengas 50 presos, ¿qué tú vas a hacer? O sea, va necesariamente, Suprema Corte de Justicia y Procuraduría te, van a tener que ver cómo le dan una respuesta jurídica porque en un Estado de Derecho tampoco tú no puedes estar haciendo cosas irregulares